Bien, vamos a comenzar con un texto y vamos después a hacer la introducción, ¿verdad? Eh, Busco sollozar en esta tempestad que cayó, en el silencio de la brisa que gotea en las hojas verdes del patio. No quiero un arco iris ahora que me siento triste. Quiero llorar, llorar de lágrimas mi barba, gotear el piso lleno de ropa sucia, buscar entre las notas de mi celular una emoción perdida un retazo de versos para construir un texto y fugarme del ruido de las rutas afuera, esconderme de los miedos adentro, reconocerme ser humano en esta caja llena de tornillos de carne, transfugar mi piel desesperada de alivio y con paciencia volver sin presiones a la calma. Bueno, bien, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que estructura resiliencia en tiempos de confinamiento. Hoy pues nos acompaña eh, Marta Cabrera, es psicóloga, que toma la vida en serio, ama y le apasiona lo que hace. Bienvenida Marta, ¿cómo estás? Muy bien, Macuto, gracias. Bien, bien, estoy bien. Ok, mejor introducción creo que no hay para, para ustedes. <risa> sí, me, gu me gusta porque a veces, a veces te ponen a leer un montón de, de títulos y yo digo que a veces eso no sirve de mucho. Y yo comparto su... Su opinión. Resiliencia en, en tiempos de confinamiento, un confinamiento que de pronto en ciertos países del mundo eh, es resistencia, ¿no? Y confinamiento en otros países del mundo también es tomado con mucha responsabilidad. Bueno, uh -huh. Pero más allá de estas dicotomías, quizás ideológicas, este, un punto común lo une, que es que esto, este tema de la pandemia ha sacudido la humanidad, ha cuestionado uh -huh. los paradigmas de las sociedades que nos rigen, y uh -huh. los conceptos que conocimos, que nos enseñan en la escuela, también se han quedado un poco cortos, ¿no? Y ha nacido la Educado. necesidad de construir una exactamente, y ha nacido la necesidad de construir una concepción distinta del mundo, ¿verdad? Es decir, la construcción de nuevos paradigmas. Un poquito para aterrizarlo eh, a Nicaragua, tenemos pues que los acontecimientos de abril también este, generaron, generaron esa sacudida, ¿no? Que no ha... Lo que pasó en abril de 2018 nos ha dado la oportunidad, uno, de echar un vistazo al pasado, hacer conciencia de él. Eh, lo que pasó en 2018 fue una crisis, pero también desencadenó crisis personales, es decir, individuales, colectivas, que nos hicieron replantear el cómo nos relacionamos y a dónde queremos ir. Da para luego iniciar un 2020 con una pandemia que nos paralizó a todos. Sí. Uh -huh. eh, Aquí, pues, quería comenzar un poco con la siguiente pregunta. Pues, ¿cómo, cómo luchar ante un escenario incierto? Es decir, un, un escenario que nos provoque estrés, ansiedad y miedo. Mira, tal vez lo primero que yo acostumbro a decir es que, bueno, las crisis han existido siempre y las pandemias también. Eh, entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay un montón de situaciones en la vida con las que nosotros no tenemos control, que nos sacuden, y vos usaste muy bien la palabra, nos conmueven. Estábamos en un lugar y de repente, eh, pues, nuestra vida da un giro de 180 grados. Entonces, lo primero siento yo, eh, yo el término resiliencia viene de resistencia, de persistencia, de consistencia. Es decir, ¿cómo...? Desde de dónde vos reaccionas frente a lo que te ocurre? Entonces, a mí una de las cosas que me gusta siempre es eh, ver, bueno, me han ocurrido una serie de cosas, han ocurrido una serie de cosas. Entonces, yo creo que lo importante es cómo la afronto, porque esa, ahí está la respuesta. Es decir, yo puedo... Afrontar la crisis de una manera o afrontar la crisis de, una, de otra manera. En el caso concreto de Nicaragua, claro que tenemos una, un factor en contra y es que mientras en otros lugares hubo una reacción ¿verdad? seria, responsable de las instituciones, Aquí no, es decir, aquí hubo un comportamiento de negación de la pandemia. Entonces eso nos complica porque obligó a mucha gente a tomar las medidas, pero también eso te aumenta la vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces eh, a mí me gustaría tal vez pasar la, la primera imagen porque eh, creo que se convierte en una oportunidad esta situación cuando eh, revisamos cómo la afrontamos. Es decir, porque eh, han pasado siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En nuestras vidas personales, familiares, comunitarias, colectivas, hay una serie de eventos. Puede ser la muerte de un ser querido. Yo antes de empezar con este webinar estaba conversando con una persona que la mamá murió hace ocho días. Entonces está profunda, conmovida, profundamente conmovida por eso. O puede ser el abandono. Imagínate que en Nicaragua el, más del 70% de la gente ha crecido sin papá. Puede ser un divorcio, puede ser el desempleo, puede ser el exilio. Entonces, es decir, el cuerpo tiene la capacidad para reaccionar frente a determinados eventos. Pero cuando se nos complica, y yo creo que en este caso de la pandemia es cuando se alarga mucho en el tiempo. No es lo mismo que vos... Eh, pase un evento un día y ya al día siguiente ese evento cesó. Pero tanto en la crisis política como de partir de abril, como la pandemia, eh, la, la duración está siendo muy larga y la gravedad. Entonces, solo quiero decir esto eh, porque creo que es parte como del aprendizaje, es que frente a esas situaciones nuestro cuerpo activa una serie de sistemas de alerta. Y lo que queremos muchas veces es agredir. ¿da? Porque eh, algo, esa, con, esa conmoción que nos degeneró, pues lo que queremos es sacar eso. O queremos salir huyendo. Es decir, yo he hablado con muchas personas en estos momentos que te dicen, es que ya no aguanto este encierro, yo quiero salir huyendo de ahí. O podemos as, a, adaptar el quedarnos, reaccionar quedándonos congelados. Entonces, eh, para mí el primer punto es hacerme la pregunta cómo he reaccionado yo para hacerme también la pregunta, esta forma de afrontarla es la mejor o no es la mejor, ¿verdad? Entonces, yo siento que para mí un tema fundamental y sobre todo para gente joven, eh, yo la afronto de una manera sana, la afronto de una manera constructiva, la afronto de una manera propositiva o la afronto de una manera destructiva, ¿verdad? Entonces, no sé, pues me gustaría llegar hasta, hasta quedarme ahí y preguntarte, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, cómo escuchas eso que estoy diciendo? No escucho, Makuto. Hola, no escucho nada. No sé si, si Makuto, no te escucho. No, no. Ahora sí. Ahora sí. Ok. No sé, yo te hacía la pregunta, yo estaba haciendo la introducción sobre cómo afrontamos la, la, las crisis, ¿no? Eh, para poder hablar de resiliencia tenemos que hacernos la pregunta, si la afronto de una manera constructiva, si la afronto de una manera proactiva o la afronto, la crisis de una manera eh, destructiva. Tal vez sería conveniente pasar la siguiente lámina. Sí. Entonces, eh, algo muy importante que nos ayuda también a entender esto es qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo, porque el impacto de todo el, la, la, la situación la vive en nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, y eso yo lo he estado viendo mucho en esta semana. La situación decir, saber me entiendes, que, que he tenido que pasar metido en mi casa dos meses, decir, y que no le veo salida a esto, me puede generar mucho miedo, me puede generar enojo, me puede generar mucha tristeza, pero también me puede generar una serie de síntomas en mi cuerpo. Me puede generar insomnio, yo hablaba con un colega joven y me decía, es que yo tengo mucho insomnio, me puede generar pérdida del apetito o me puede dar mucha hambre, paso comiendo todo el día, o me puede dar ansiedad. Entonces yo lo primero que creo que, que, haría, que se hace un enorme beneficio cuando le ayudamos a las personas a entender que todos estos síntomas son normales, o sea, que sería anormal que no sintiéramos eso. ¿Y por qué digo esto? Porque culturalmente nosotros hemos hecho como Robocop o como Superman, o sea, han pasado las crisis y la gente dice, no, no, no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante eh, para hacer también, yo siempre digo que necesitamos hacer una labor pedagógica. Es decir, para poder aprender a afrontarla de manera adecuada, tenemos que eh, hacer un trabajo pedagógico de comprensión de cómo, qué significa eso en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces les voy a pedir que pasen la otra imagen. Entonces aquí viene una cosa que es muy importante, un asunto que es muy importante, y es que frente a la situación... Las reacciones varían. Puede ser que en la misma familia, eh, frente a esta situación, unos reaccionen de una manera u otros reaccionen de otra. Es decir, el, el, la variable edad no es lo mismo una persona que tiene 25 años que una persona que tiene 60. Y lo digo esto porque en el contexto de la pandemia en muchas familias han habido muchos conflictos. ¿Por qué? Porque estás... Eh, en un espacio, muchas veces en un espacio pequeño, tenés personas de diferentes edades, ¿verdad? pero también tenés hombres, mujeres. ¿verdad? Y la otra cosa que yo siento que es muy importante entender, el sistema de creencias. O sea, ¿cómo yo explico la crisis? Eh, hay mucha gente que eh, se focaliza solo en el virus. ¿verdad? El virus es la punta del iceberg. ¿verdad? Entonces, y algo que creo que, que yo menciono mucho cuando hablo de esto es, yo voy a afrontar esta crisis, eh, pero yo no estoy en cero, es como que eh, es un vehículo que ha tenido varias, un montón de kilómetros recorridos, entonces imagínate si yo eh, vengo de la crisis de abril y la crisis de abril... Eh, separó a mi familia, si la crisis de abril me dejó en el desempleo, si la crisis de abril hace que una parte de mis amigos esté en el exilio, si la crisis de abril tenga amigos que estuvieron presos. Entonces, esos eventos anteriores, pues, eh, son un aspecto que también van a influir en cómo yo esta, afronto esto. Pero hay una cosa muy importante, Makuto, y es que son los recursos. Y de eso significa, eso significa hablar de resiliencia. Es decir, eh, los seres humanos en las situaciones más duras y en las situaciones más difíciles sacan, eh, y eso es la resiliencia, por eso habla, es la resistencia, o sea, es como el, el maratonista que ya en los últimos metros va con la lengua de fuera, le duelen las piernas, pero hago el último esfuerzo. Entonces, en las situaciones como esta también afrontamos, eh, sacamos el es decir, sacamos la fuerza de donde muchas veces la gente dice, que ya no tengo fuerza, ya no ya no sé cómo seguir. Pero a la mañana es otro día, a la mañana siguiente dice, bueno, pero es que tengo que seguir. ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que creo que Macuto, y yo hemos hablado en algunas ocasiones de esto? Que ¿dónde en Nicaragua se nos complejiza? La situación. Y es que nosotros venimos como país de otra serie de eventos colectivos a los cuales no les dimos la importancia de vida, a los cuales no nos dimos el tiempo para expresarlo. Wow. Hay, un, hay una eh, autora muy importante, que es un texto que seguramente a vos te interesaría leer, Makuto, que no sé si te lo envíe, se llama Desenterrar las palabras. Y dice, hay eventos... ¿Epañol? sí. Esa, creo que te lo mandé, ¿verdad? Entonces, él, te, él dice una frase que a mí me parece que, que, que para ustedes, que yo le preguntaba a, a Yalani y me decía que Puente trabaja con grupos de jóvenes. Entonces, esta mujer dice, a veces hay una cantidad de eventos que nos generaron emociones y no les ponemos palabras. Yo cuando oía tu poema, yo, ponía, yo oía a alguien que le está poniendo palabras a una serie de emociones. O viceversa. Eh, o le tengo que poner palabras a esas emociones, o le tengo que poner emociones a esas palabras. Creo que es algo que vos lográs con tu poema. ¿no? Es decir, entonces, yo siento que tal vez el desafío, y, y si pensáramos en la oportunidad de esto, es darnos cuenta que nosotros en el pasado... Eh, le hemos dado poca importancia a todo el trabajo colectivo, a reconocer que duele, a reconocer que, que no es fácil estar tres meses encerrado en tu casa, a reconocer que, que, que te sentí en un momento te sentí perdido, sin rumbo. Es decir, sería imposible no sentirse así. Parte de la estrategia es reconocer que no sé dónde estoy. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Nicaragua? Y yo, es decir, este ha sido mi, como lo cotidiano de estas últimas semanas, yo me he dado cuenta, se confirma eso que, que yo he dicho muchas veces, que, que en Nicaragua hay muchos eventos anteriores sin resolver. Entonces, ¿qué está pasando ahorita con la cuarentena? Y eso yo lo miraría como una gran oportunidad, que al haber estado encerrado en tu casa una serie de varias semanas y viéndote al espejo la cara todos los días, ¿verdad? entonces mucha gente está conectando con cosas que estaban ahí guardadas. Entonces, yo he hablado con varias personas que me dicen, pero es que yo creí que ya había resuelto esto. ¿Verdad? Entonces, yo siento que tal vez el gran desafío, y si quisiéramos realmente ser resilientes, deberíamos de construir esa cultura de silencio que está muy inculcada, es decir, pues es una cultura que lleva siglos, ¿verdad? Diciéndole a la gente, calladito te ves más bonito, tus problemas son solo tuyos, ¿para qué vas a compartir? ¿Para qué vas a hablar con alguien? Si, si hablas de tus problemas, los demás se van a burlar, ¿a quién le interesa? ¿verdad? Entonces yo siento que, que tal vez la gran oportunidad de estas situaciones, ajá, ¿cómo quiero seguir viviendo yo? Porque vamos, es decir, la, la, la vida sigue, entonces, ¿cómo quiero yo? Entonces, cuando hablamos de resiliencia, significa esa fuerza, esa fortaleza que, que yo tengo, ajá, pero en el futuro, ¿cómo la voy a, a utilizar mejor? ¿Cómo la voy a, a aprovechar mejor? ¿Cómo voy a hacer que esta situación que la... Que, que la pasé, que la vida me colocó frente a esa situación, ¿cómo la voy a afrontar mejor? ¿Verdad? Entonces, no sé, me gustaría, si tenés otra pregunta, o, o algún comentario, ¿verdad? Para que hagamos más esto como un diálogo. No, claro que sí, claro que sí. Este, igual, creo que esos silencios también tienen que ver con, con un sistema cultural que, que, pues, que tenemos nosotros, ¿no? Como sociedad, y, y que nos inculcan también desde el hogar. Recordar uh -huh. también un poco que esos silencios se heredan, pues. Totalmente. Los silencios lastiman también, y pues toca también descubrir esos silencios. A veces el hecho de que nuestros padres o nuestros familiares no tengan las fuerzas para hablar de un tema determinado que nosotros sabemos que, que les lastima, también nos lastima a nosotros, pues. Claro. Y también, esto no se resuelve, puede puede seguir heredándose a, a, a mis hijos, por ejemplo, que me vean sufrir, como yo sufro por el silencio de mis padres, uh -huh, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí. ver también este, las emociones como, como, como un elemento propio nuestro, ¿no? Es decir, es válido sentirse triste como es válido sentirse este, feliz también, pues. Y, claro. Sí, y yo siento que es un asunto de usted. honestidad. Es decir, es un asunto de honestidad, pero también es un asunto de... Cuando la gente dice, la cultura se mantiene viva mientras nosotros la seguimos practicando. Uh -huh. O sea, cuando a mí la gente me dice, es cultural, sí, le digo, pero esa cultura quien la crea, la recrea y la sostiene. Entonces yo digo, Está, tal vez la oportunidad de esta crisis, que yo sí lo he visto... Eh, y me alegra, pues, porque he visto que hay más gente eh, interesada en tocar esos temas que hace 15 años o 20 años. ¿verdad? Entonces, yo, bueno, yo he estado desde la pandemia para acá con varios grupos, con grupos de docentes, con grupos de jóvenes, pues, a través de esta vía, pues, a través de la, de la internet, pero, pero está la necesidad de hablar, pues, o sea, gente que, que se ha dado cuenta que, bueno, la pandemia me inmovilizó y me obliga a verme. Entonces, si yo me obligo... Cuántas preguntas te habrás hecho vos ahorita ahí en Río San Juan, ¿verdad? Cuántas, pero no solo te las has hecho vos, ¿verdad? Y tal vez el punto es, pues, servir de puente, ¿verdad? Para que eso se comunique a la sociedad, porque hay alguien que dice que, que, que el pasado no solo es pasado, que de ese pasado puede surgir un relato benéfico, ¿verdad? Es decir, y, pues, mucho tiene que ver, como decías, o sea, cómo deconstruir mucho silencio, porque hay silencios sanos, sanadores, pero hay silencios que son muy dañinos, pues, cosas que se nos ocultan, información que no se nos dice, ¿verdad? Porque tal vez la generación anterior a la nuestra no supo cómo hacerlo. Estaba, ¿cómo es que...? Sobre... ¿Cómo se dice, mi A ver, dígame, no me acuerdo. Que lo sobrepasó, digamos, entonces, el sentimiento. Entonces, es una muy bonita oportunidad para reflexionar también, ¿no? Este, yo tenía esta pregunta que a lo mejor no, no tiene una sola respuesta, evidentemente, pero, pero es válido hacerlo. O sea, ¿qué hacer ante un contexto que nos desorienta, además de la pandemia, con los viejos ruidos de siempre? A ver, digamos. por eso yo empecé hablando de la, del afrontamiento. O sea... Vos ya tenés el evento en frente a vos, el evento ya ocurrió, pero el afront, cómo afronto eso, yo tengo que reflexionar sobre cómo lo afronto, porque yo dije antes, lo puedes afrontar de una manera constructiva, lo puedes afrontar de una manera productiva, de una manera proactiva, o puedes quedarte congelado, o puedes agredir. Entonces yo... Una de las cosas que te dicen que es el afrontamiento adecuado es la reflexión. Y yo sí creo que la cuarentena le ha servido a mucha gente para reflexionar. Y vos lo dijiste al inicio, es decir, a nivel eh, global, o sea, montones de gente, la cuarentena que, que tiene un sentido simbólico a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? es decir, quienes venimos del mundo nos educamos en colegios católicos, te hablan de la cuarentena de Jesús en el desierto, pero la, los 40 días de la mujer después de parir, eso tiene una parte simbólica. Entonces, ¿cómo aproveché yo esa cuarentena? Esa cuarentena la aproveché para bucear dentro de mí, para identificar si estoy satisfecha, si estoy insatisfecha, si veo mi, mi convivencia, veo que he tenido un montón de conflictos. Hay temas de los, como dice un, hay un español muy interesante que habla de las conversaciones pendientes. O sea, porque cuando hablamos del contexto, Bacuto, eh, el contexto es algo mucho más amplio, pero yo tengo un ámbito cotidiano. Claro que ese contexto influye, pero yo tengo capacidad de influir. Y yo te haría la pregunta a vos. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes en este tiempo de la pandemia? Ahora, Porque yo te lo puedo hablar como una mujer de 64 años. Pero, ¿cuáles han sido tus aprendizajes? ¿verdad? Entonces yo siento que el asunto es, el, es decir, la realidad exterior no es monolítica. No es, yo tengo un espacio donde yo puedo influir. Yo tengo un espacio, por pequeño que sea. Yo digo, si la pandemia obliga a mucha gente a cambiar muchos de sus malos hábitos, es una ganancia. O la pandemia me va, o no, no la pandemia, la cuarentena me obliga a reconocer que he estado insatisfecho con un montón de cosas que he hecho y que ya no las quiero hacer. Entonces, yo siento que el asunto está de nuevo de donde vos lo veas y de donde vos lo abordé Es decir, entonces, por eso casi todos estos eventos implican profesos, procesos de desaprendizaje profundo, supone a nivel global de que se ha dado cuenta. La pandemia le ha sido una crítica súper fuerte a ese modelo de globalización económica que nos lo impusieron. ¿Ah? O se ha visto que en qué países resuelven mejor. Así se es. Que hay como una gran cantidad de aprendizaje. Entonces vos puedes hablar desde los aprendizajes macro, los aprendizajes micro, pero a mi nivel más personal. Y yo te puedo hablar de mí. Yo me he dado cuenta es, qué es lo que yo quiero realmente para mi vida. La pandemia, entonces, en ese sentido, es la conmoción, la sacudida. Entonces, no le puedo ver solo como el lado, el lado neg negativo de la sacudida. ¿Ah? E ese autor que yo te sugería el día que tuvimos la primera plática, ese no, tipo te dice, hay grandes sacudidas, porque también lo otro está que eh, estábamos contentos como estábamos antes. ¿Verdad? Entonces, creo que es complejo. Pero, pero creo que si las personas se dan el tiempo a nivel individual, todas aquellas, pero tal vez mucha gente no puede porque está en la sobrevivencia. Pero imagínate ustedes que son jóvenes, que están en este espacio, que están generando, creando eh, un interés por, por renovar la cultura. Eh, yo creo que es importante que se den cuenta y decirle a la gente, bueno, ¿esta crisis para qué te ha servido? Y puede ser que ese reconocimiento a veces sea doloroso. Uh -huh. Pero puede ser que después de esto decir, no, yo hay cosas que ya no voy a hacer más. ¿verdad? Y vos, mencio, ustedes mencionaban algo de la incertidumbre. Yo les decía que, que la certeza es cuando vos te levantas en la mañana, te lavas los dientes, desayunas lo que desayunas, te vas al trabajo, volvés, ahí no hay ningún cambio. Eso es cierto. Pero la incertidumbre de repente se, se te mueve en el piso y lo que sí te dicen que en unas movidas de piso fuerte, eh, vos podés aprender mucho. Porque, bueno, esa es la vida esa es la, y las crisis a lo largo de la humanidad, muchas han servido para, para nuevos avances. Para, entonces también tengo que hacerme la pregunta a nivel personal, ¿verdad? Entonces yo te pregunto vos, ¿cómo, cómo cuáles son tus aprendizajes? bueno. Antes de decirle un poco cuáles son mis aprendizajes, este, yo recuerdo que, que hace un tiempo hablamos acerca de las crisis, pues, el sentido de las crisis. Yo me decía que las crisis eran tremendas oportunidades. Pues. Eh, tenemos dos crisis, ¿verdad? Que se amolda en una y en una práctica que tuvimos hace poco tiempo también, como hay mucha gente, digamos, por este contexto que estamos viviendo, ¿no? tanto colectivo como individual, este. A veces nos abrumamos con los grandes problemas, pues. Y también mm. es importante este, identificar, como me dijiste ayer, qué es lo que podemos hacer, digamos. Claro. Qué podemos hacer, pues, para, para avanzar, pues. Sí, el, Exacto. El, el, camino, Exacto. El, el, camino el camino está construido por kilómetros, pues no llegas al kilómetro 100 de un paso, sino de muchos Exacto. pasos. Exacto. Hay que prestarle coherencia a esos pasos. Exacto. Sí, hay un hay un, uh, hay una, un colombiano que me, me, me ha gustado mucho, yo, yo, yo he trabajado y él dice, enamorarte del camino, no del el producto final, decir, no sabes cuál va a ser, pues, pero ¿por qué me tocó vivir esto? Nada, es decir, entonces yo siento que, yo creo que la actitud que vos, con la que vos afrontés, eso también es una responsabilidad personal, pues, o sea, ¿cómo afronto eso? Y uno lo ve en lo cotidiano, pues hay personas que se quedan sentadas esperando que le resuelvan. Y otros dicen, no, algo, algo puedo hacer, vos me comentaste algunas cosas que vos estás haciendo en tu territorio. O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Ahora, creo que es más fácil cuando lo haces en colectivo, cuando tenés redes de apoyo. Es más difícil cuando estás solo, cuando te sentís solo. Pero cuando tenés una red de apoyo, ¿no? cuando eh, o se te ocurren iniciativas donde vos puedas aunque sea pequeña escala, hacer algo, pues, eso te ayuda a lidiar mejor con la complejidad. Así es, pero también hay que, este tiempo en soledad también es importante para conocerse okay. lo mismo, y por ahí ese punto vamos a abordarlo ahorita, solo quiero mencionar un texto que, se, que ha surgido a raíz de esta pandemia, ¿verdad? Ok. Es, es una parte del texto, ¿verdad? Que tiene que ver con la temática que vamos a ver después. Pero nada volverá a ser lo mismo. La gente no volverá a ser la de antes. Nuestras miradas no serán las mismas. No respiraremos profundo ni daremos ni diremos que el virus es un mal recuerdo. La conciencia, esa vocecita que hoy suena más que antes, no es la misma. Nuestros cuerpos no son los mismos. Resistir es la muestra más grande de amor. Quedarnos a un metro del abrazo es un acto de amor suceda lo mismo con la hambruna mundial, con las guerras, con la intolerancia, destruyémosla, como destruiremos también las fronteras con sus pasaportes, porque es lo mejor que podemos heredar, un mundo distinto. Está esto también que, pues he visto mucho, creo que el, el mercado lo dice mucho, que es como, vamos a volver a ser como antes, no vamos a volver a ser como antes, no, que es la normalidad, pues. O sea, no, es un gran mensaje, no. digamos, y... y y lo hemos visto, digamos, como en Italia, como los delfines han llegado, digamos, a costas que tenían años de no llegar, como mm. muchos pájaros también han vuelto a sus rutas originales, ¿verdad? Porque se hayan alejado por el ruido de la gente, pues. Así es. Tenemos que entender también que este es un gran mensaje que nos está lanzando el mundo. Sí. ¿Mm? No, no, te escucho. Uh -huh. Y por ahí va la pregunta, ¿es necesario construir nuevas relaciones interpersonales y familiares? Es decir, pensar en colectivo y de manera individual. A ver, yo pienso que tenés que ver primero cómo estaban. Es decir, si, si antes de la pandemia estaban bien, ¿verdad? Si, son, si es una convivencia respetuosa, es eh, decir, donde la gente se cuida mutuamente, donde la gente conversa, donde la gente se comunica, no tenés que cambiar eso. Ahora, la realidad te dice que eh, desafortunadamente eso no, no ocurre así en muchos espacios. Y durante la pandemia te diste cuenta que con las personas que podés contar son esas cercanas. Entonces yo digo, no es una buena oportunidad para hacerte ver, establecer prioridades y ver que lo que realmente fue importante durante la pandemia, o sea, durante toda esta pandemia era si tenías tu círculo que te protegía y te cuidaba y al que vos cuidabas, ¿verdad? Entonces yo, yo siempre digo que, hay que preservar aquello que contribuye a tu bienestar y al bienestar de los demás. Es decir, yo paso, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que le da calidad a mi vida? Entonces siento que la pregunta tiene que ver con eso. O sea, Por eso yo insisto mucho en la vida cotidiana, cómo es la calidad de mi vida cotidiana porque uno ahí toma decisiones desde que se levanta hasta que se acuesta, comenzando si vos le decís a las personas que te rodean buenos días, cómo están, ¿verdad? Es decir, si se, se cuida la gente. Entonces, yo siento que, que, que algo que, que tal vez un aprendizaje que esta pandemia ha dejado, supone qué duro que fue para mucha gente que vivió esta pandemia sola o solo. Ajá. Es decir, en países donde con unos excelentes sistemas de salud, pero ahora se han dado cuenta que el daño, que también hizo daño haber, eh, es decir, afront, ten, tenido que afrontar la pandemia solo. Entonces yo siento que para mí el asunto es, yo tomo, yo siento que la mirada crítica, cuando vos, yo leo lo que, vos, yo escucho lo que vos pusiste, también hay una mirada crítica, es decir, porque... Porque este, esta vida cotidiana también está influida por otras cosas, por mi familia, por, por es decir, en Nicaragua, pues por la, la crisis económica, la crisis de abril, hay muchísima gente que le está pasando mal. ¿verdad? Entonces, pero eh, yo creo que la pregunta, una de las cosas que yo insisto, Makuto, es que los seres humanos podemos elegir siempre. Aún en las situaciones más difíciles. Entonces yo me pregunto, a partir de esto, ¿de qué me he dado cuenta? ¿Qué lecciones? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo prioritario? Y yo siento que en eso la pandemia a mucha gente le ha servido. O sea, eh, bueno, la pandemia es, fue un espejo muy duro para la economía mundial, darse cuenta que esa economía, imagínate eh, un país como Estados Unidos que tenga la mayor cantidad de, de, de contagiados, que nos dice que el país más poderoso de la tierra no tiene un sistema de salud. Entonces, es como preguntas grandes sobre cómo hemos funcionado como planeta, cómo estamos funcionando. Lo que vos decías de los animales significa que la especie que llegó por último a la Tierra somos los que eh, hemos sacado a otros que estaban aquí desde hace mucho tiempo. O sea, es como, como una, otro tipo de convivencia y ustedes que son una generación más joven, eh, bueno, lo concreto es cómo es mi convivencia, cómo es mi día a día con las personas que me rodean. También, Marta, en esto de, de las acciones, que también es también puede ser muy subjetivo, ¿no? A lo mejor, pues, podemos hablar un poco también de, de cómo, cómo lo has afrontado, digamos, el confinamiento. Ah, sí, sí. Bueno, mira, sí, no, me encanta porque yo, cuando hablamos de esto, yo les digo uno puede hablar de su experiencia, pues, yo no, yo no tengo una receta para todo el mundo, pues, además, no creo en las recetas. Pues, mira, a mí me dio un palo porque yo viajo mucho, entonces yo me iba, de, yo regresé a Nicaragua el 12 de marzo y yo ya me iba el 25 de marzo, entonces yo iba a varios, varios países, iba a dar un taller y estaba emocionada porque iba a dar un taller en Los Ángeles con una amiga que quiero mucho, entonces eso se partió entonces de repente yo me vi en mi casa y yo lo que hice pues ha sido un recurso en mi vida que es leer, o sea, eh, me inscribí en tres cursos, me inscribí en un curso del poder de la intención, que buenísimo, me inscribí en un curso de propósito de vida que me fascinó. Pero lo primero que hice fue eh, ponerme a leer. O sea, no te imaginas lo que leí, leí, leí. La otra cosa es que estuve haciendo yoga con mucha regularidad, así como, oh, y realmente me tomé el frenazo, es decir, esto es lo que le toca hacer, véale qué significa quedarse quieta, ¿verdad? Entonces, eso me ayudó mucho y después inmediatamente, no, como tres o cuatro semanas después, bueno, eh, vine a Matagalpa y aquí con mi hermana hemos sembrado muchísimos árboles, hemos sembrado muchísimas plantas, construimos un rancho eh, y vivimos, nos pusimos a hacer compost y ahora estoy aprendiendo a hacer otra cosa. Era, entonces siento que después de haber aprendido y de haberme acomodado el tiempo, eh, de nuevo me aclaré qué es lo que quiero y después he estado haciendo lo que sé hacer, pues acompañando a grupo, pues dando algún tipo de atención individual a la gente que la solicita, pero sobre todo siento que algo muy importante que te dicen, Makuto, es que no basta querer, hay que decidir, hay que hacer. Entonces, como tomando más conciencia de, de que realmente qué es lo importante en mi vida. Entonces, aquí se da cuenta que uno no necesita ni mucha ropa, pues yo nunca le he dado mucha importancia a la ropa, pues, pero, pero estableciendo como mis prioridades claras, pues, eh, y pensando eh, cómo me gustaría... Pensando en una universidad para gente joven, ¿cómo sería? ¿Verdad? Entonces sí, doy bastante bien. Ah, pero también muy consciente de mi red de apoyo, eh, cocinando cosas que yo no hago. Yo no sé. Y ahora he hecho algunas cosas que me han quedado bien. ¿Verdad? Entonces, bien. ¿Cuántos árboles ha plantado, Marta? Cuatrocientos. Cuatrocientos. Mira, sembramos... Cítrico, ay, vieras la emoción que me ha dado sembrar unos malinches, porque me encantan los malinches, corteses amarillos, o sea, roble, sí, sí, sí. Y metiéndome a internet a aprender sobre la siembra de árboles, metiéndome a internet aprendiendo sobre agricultura, ¿cómo se llama? Sobre huerto. Ah, hemos sembrado un montón de huertos familiares, entonces tenemos, tenemos menta albahaca, pero no me, no me quedé, o sea, yo siento que, yo hablaba recién antes de conversar con usted un poco, ¿me quedo como víctima o me quedo como protagonista? Y tal vez algo que, que sí creo que sería interesante de esta crisis es decir, ajá, el contexto es duro, pero ¿cuántas creencias limitantes tengo yo de las que no soy consciente? Que, mi, que yo creo que hay un montón de cosas, hay cosas que no puedo hacer, pero hay cosas que sí puedo hacer que tal vez no tengo idea, ¿verdad? Y tal vez es el desaprendizaje que tengo que hacer? Claro, y no ponernos tristes por no poder hacer las cosas que no podemos hacer. Pues creo que es importante reconocer nuestros límites. Y, claro, claro. Claro. Y Porque y tal vez puedes vamos. hacer más de lo que querés. O sea, tam, yo estoy seguro que hoy o sabemos un montón de cosas que quisiéramos hacer y no podemos hacer. ¿verdad? Tal vez en el ámbito político hay muchas cosas que quisiéramos, pues no podemos. Ajá, pero cuantas sí podemos. Porque un ejercicio que, que se acostumbra a hacer es el del lado medio vacío y el lado medio lleno del vaso. Entonces son los dos lados, no existe uno y el otro, existen los dos lados. ¿No? Entonces puede ser que yo eh, me quede viendo el lado medio vacío del vaso. Entonces, yo te puedo decir, ajá, yo en, en abril era, abril tenía un súper plan de trabajo y tenía, me iba a ganar un montón de plata. <risa> y no fue. ¿Verdad? ¿No fue? Claro que eso es triste. Oh, pues yo siento que in, yo no quiero simplificar. Yo sé que hay gente que la está pasando mal. Eh, yo sé que hay una gente que está, la gente que se le murieron sus seres queridos y no se pudieron despedir de ellos. La gente que, que ha perdido su trabajo, tal vez. Pero lo que sí te dice la resiliencia es, hay una fuerza en los seres humanos que les permite seguir adelante, porque la historia de la humanidad lo ha comprobado. Entonces no somos nuevos, somos, y ese es un aprendizaje que está en toda nuestra historia. O sea, eh, decir, siempre hubo en la historia, yo siempre digo, la historia de la humanidad nunca ha sido fácil. No, nunca, nunca. No, tal vez ahora por los medios de comunicación, pero la historia de la humanidad nunca ha sido fácil, ¿no? Sí, es que de pronto los medios de comunicación narran la historia de los vencedores a como los vencedores quieren es decir omiten mucho el otro lado de la moneda exacto es bien y, la ¿Y historia his también es importante y las historias bien? y las historias con propósito claro ah, no, no. las historias cuántas historias hay en Nicaragua eh, con propósito mira el señor ahora que a nosotros nos ha venido a sembrar los, los árboles verdad es un, un hombre Sub viene puntual, trabaja, tiene una ética de trabajo ese señor. Ahora estaba lloviendo y yo estaba preocupada por él porque no había venido a almorzar. Entonces yo digo, wow, ¿y cuántos nicaragüenses hay más como ese? Pero tal vez parte de lo que yo sí creo que tendríamos que aprender es ver las dos caras de la moneda porque a veces hay la tendencia de quedarte en una y no simplifica, no significa simplificar lo que está mal, lo que no funciona, lo que es muy duro. No, pero son las dos caras o, va, o las diferentes caras. Así, aquí también un poquito también hablar de esas iniciativas que, que, que, que, que me comentabas, también han ha habido muy buenas iniciativas en temas de apoyar a la prevención, digamos, uh -huh. el, el tema de la salud en, en Nicaragua es asumido de manera individual, es decir, que cada persona asume como un derecho humano la salud, ¿Sí? que está protegiendo. las escuelas no cerraron, porque fue política del gobierno, sino que cerraron porque la gente no llevaba a su hijo a la escuela. Entonces, este, pues mucha gente se ha pues, tomado la tarea también de, de apoyar a la prevención en cuanto a concientización también, claro. y apoyo más material, digamos, con, con, con, con, con repartir pequeños paquetes también claro. a las familias que más lo necesitan. Y Ajá. son esas acciones pues, que creo yo que... Que y deja habría, la reflexión, ¿no? Que habría que visibilizar más, ¿entendés? Porque, porque demuestra la, la, la iniciativa, o sea, porque tiene que ver con esta lámina que aparece aquí, que es lo de las estrategias adecuadas, y es visibilizar los recursos personales, sociales y comunitarios. Uh -huh. Decir, eh, porque si no. Eh, es como me, me echo a morir, pero esa cosa que vos estás diciendo yo se lo ha ido a un montón de gente, o sea, hay un montón de gente, que, cosas que la gente ha hecho y la gente está haciendo frente a la actitud de negación primero del gobierno, el manejo que se hizo. Yo siempre digo que hay una continuo entre cómo se manejó la crisis política de abril y cómo se ha manejado lo de la pandemia, ¿verdad? que es la negación, que es el fragmentarla, seguir fragmentando la sociedad, ¿verdad? Y, y, y siento que... Que una cosa fundamental es fortalecer las redes de apoyo. Pues, o sea, ¿qué, es, qué te dicen mucha gente con la que yo he hablado? Pues yo me he dado cuenta, una persona, una docente de un colegio donde yo dije, me dice, yo ahora estoy hablando con mis primas que tenía años de no hablar y viven en no sé qué país. ¿Verdad? Es decir, eh, ¿quién es mi red de apoyo? ¿Quién es mi red de apoyo? ¿Mm? ¿Quién es la, el...? el ese grupo con que te sirve de contención, te sirve de sostén y a quién le servimos de contención, ¿verdad? Es decir, es pedir ayuda, recibir ayuda, dar ayuda, entonces Creo que ese es un recurso que está ahí. Creo que en Nicaragua ese recurso existe y, y, y hay bastante generosidad, solidaridad a pesar de todos los pesares. Así es. En ese sentido, le pregunto a usted, Marta Cabrera verdad que uh -huh. sé que no hay una receta como usted dice eso pasa creo que en, en todas las sociedades porque todos somos distintos desde la subjetividad hasta los colectivos en los diferentes países digamos cómo construir sociedades más sanas inclusivas y justas mira y aparte, yo creo que, Ok. no yo siento que una cosa fundamental es que uno visualice lo que quiere de corto mediano y largo plazo entonces yo siempre digo yo hay cosas a las que yo eh, no renuncio y yo sí digo, primero, este es el país que yo ¿Cómo es el país que yo quiero? ¿verdad? Es decir, porque si no, eh, no sabes hacia dónde vas. Que eso en este momento sea complejo. O Ajá, sea, ah, pero ¿cuál es el país que yo quiero? Entonces, ¿Cómo es el planeta que yo quiero? ¿Cómo es la humanidad? Ese es como, como un marco grande que te sirve de orientación. Y después yo siento que, porque eso también tiene que ver con los cotidianos, si supone, si la pandemia, una de las cosas que demuestra que los virus aumentan donde se destruye, se destruye el hábitat, ¿no? es decir, que, las pandemias, que los virus sean cada vez más mortíferos tiene que ver con la destrucción del hábitat, ¿no? de, nuestra, de nuestra madre tierra. Entonces yo siento que primero hay que no renunciar, aunque, estén, aunque esté el panorama esté lo más oscuro muchas veces. No, pues esto es lo que yo quiero. Y después yo siento que está todo el tema de eh, cómo puedo yo, cuál sería mi proyecto de vida. Y estoy hablando de proyecto de vida, no estoy hablando de profesión. ¿Qué es lo que amo hacer? ¿Qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Para qué me necesitan los demás? Porque yo siento que si este modelo ha puesto, esta crisis ha puesto este modelo, es ese egoísmo terrible de esos sistemas macro. ¿verdad? Entonces yo siento que, eh, y eso me va a llevar a fortalecer mis redes de apoyo. Y eso en la medida de lo posible me va a llevar a tema, tema del autocuido. Porque yo te decía, Makuto, que toda crisis puedo afrontarla de manera constructiva o de manera destructiva. ¿Qué es lo que hace mucha gente de manera destructiva? Pues uso el alcohol, uso la droga, porque con eso se me calma el dolor, ¿no? Y la otra cosa siento yo que es revisar mis hábitos. Es decir, ¿quiénes crees que han afrontado mejor eh, toda esta situación? ¿La gente que duerme mejor? ¿La gente que duerme bien? ¿O la gente que duerme mal? Y eso, eso ocurre todos los días, en un periodo de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Y la gente se satura de información. Y ni siquiera información de calidad, porque antes de irme a dormir, no me puedo ir, es decir, con la noticia de la última catástrofe, como, la unic, como lo único que ha ocurrido. Entonces, yo una de las cosas, hoy le sugería a un colega joven y le decía que hay una cosa fundamental y es un compromiso con regular el sueño. Porque por lo que expliqué al inicio, en el estado de alerta en que te pone, te, te, te desestabiliza el sueño. Entonces la gente quiere sentirse mejor, entonces ¿qué voy a hacer para dormirme? Para dormir bien, porque cuando dormís a profundidad se activa un mecanismo de sanador del cuerpo, pero al día siguiente amanecís con otras ideas sobre cómo puedes hacer las cosas, pero si amaneciste cansado, depelado. No vas a, a, a la mañana te va a doler tanto la cabeza que vas a estar profundamente irascible y la convivencia va a ser terrible. Entonces yo siento que, y en la medida de lo posible, la gente tiene que revisar los hábitos de alimentación. Quienes puedan. Una, una, nicaragüense que ustedes deberían invitar que se llama Fernanda Martínez, trabaja el tema de la alimentación consciente. Y vos sabés que yo con ella he aprendido... Y por eso lo he compartido con mucha gente, el funcionamiento de los intestinos. Ella le dice la caja negra. Y ahí, en los intestinos, que hay montones de conexiones nerviosas, se quedan guardados un montón de emociones. Ajá, y si comes, ¿Y si comes chatarra, la comida es chatarra. Entonces, yo siento que hay una serie de cosas. Y lo otro, creo yo, es todo el tema de aprender a respirar. Porque la respiración es una señal de que estamos vivos. Y los eventos y las crisis nos van acortando la cantidad de respiración. Y desde el momento en que respiramos mal, dejamos de vivir, porque el oxígeno es lo que nos lleva. Y la otra cosa que, bueno, creo que lo mencioné, que por duras y difíciles que sean, las crisis te obligan a redefinir qué es lo prioritario en tu vida. ¿Qué es lo prioritario? Imagínate que eh, decir... Yo he conocido casos en este momento que me dicen lo más doloroso fue que yo no me pude, yo no le pude decir a mi papá que lo quería. Entonces debería ser una prioridad decirle a las seres a las personas que las queremos, que las queremos. ¿verdad? Porque no sabemos cuándo el luz se nos va a llevar, ¿verdad? Y también redefinir qué es lo importante en nuestra vida. Y yo sí siento que eso le está pasando a mucha gente en el planeta. ¿Qué es lo importante de mi vida? ¿verdad? Y lo que he dicho en otros momentos, que resignificar la incertidumbre. La incertidumbre no es negativa per se. La incertidumbre puede ser una gran oportunidad de aprender cosas, porque te saca de una zona de seguridad donde habías estado. Claro, pues, muy, muy, muy gran aporte y pues también recordar el tema que evidentemente si hay heridas que tenemos individual, si tenemos problemas con las familias, esto se va a reflejar también, digamos, en nuestras relaciones interpersonales, en la calidad de relación que queremos desarrollar, tanto este, entonces, amorosa como, como, como entre amigos. Pues, este, una persona no es violenta porque sí. No. Porque tiene una historia. Uh -huh. entonces, sí, porque la agresividad no es... La agresividad es una fuerza. Es decir, de, de, esa agresividad se puede convertir en violencia. Ajá. Entonces, yo siento que... Una persona que se traga mucho más las cosas tiene más posibilidades de ser violenta, porque guarda más adentro, ¿verdad? Así es, y ya aparte parte final comentarle un poquito. Yo ayer te comentaba, Marta, que había escrito un poema que se llamaba La deuda, que era, yeah. mm -hmm. más que nada, era un inventario de, de, mm -hmm. de cosas que me gustaría mejorar. Excelente. Ese es eh, una, ese es aprovechar la crisis bien. Porque estás enfocándote en lo que querés cambiar. Claro, y puedes pues, comentar también que yo escribo poesía y que los últimos dos años, digamos, de abril, este, me he enfocado mucho en, en escribir, digamos, protesta y en denunciar, pues. Mm, claro. Pero en esta crisis, una de las cosas que, que, que me ha llevado a mí también es analizar esas cosas, también esos puntos de mejora, pues, y, y atenderlos. Entonces, en ese redescubrirme. Y encontrar estos sentimientos, nació esta parte de un texto, porque es un poco más largo, pero para abreviarlo. Es, le debo tiempo a los buenos momentos, le debo más fuerza a mis batallas, más sonrisas a las nostalgias, más sueños al presente, más presencia a las personas que amo. Me debo un celular con buena señal, más poemas buenos, más recitales, más constancia, un jugo de naranja y dos galletas de avena. Le debo un abrazo a quien me escucha. ¡Wow! Y, Pero, porque es, al final, el pasado. final es la vida. El final es la vida. O sea, claro. de, de eso estás hablando, cómo vivir mejor. Al final es decir, ese, mi vivir con todas esas cosas estás hablando del vivir. Y yo sí creo que eh, la realidad no es monolítica, hay huequito donde uno se puede colar y mientras, es decir, hay cosas que uno puede hacer sin renunciar al, al, al, al sueño grande o al proyecto grande, pero en esto cotidiano aquí hay cosas que sí puedo hacer. ¿no? Porque, porque si no, yo siento que a veces la gente, es decir, todo eso que vos estás diciendo, muchas de esas cosas las podés hacer ¿sí? y eso aumenta tu calidad de vida, ¿verdad? y aumenta tu sentido de responsabilidad. Así es, pues, y, y ese es el mensaje también que me queremos gusta, transmitir. Me, me gusta, me gusta. Enfocarnos en esas pequeñas cosas que podemos mejorar, para mejorar nuestra calidad de vida y nuestras relaciones interpersonales. Aquí, pues, agradecer a Marta por, bueno. por esta conversación, que, que tuvo muchos matices, ¿verdad? Y, Como una pues, buena conversación. ¿no? Una, una muy buena conversación, de hecho, sí. <ríe> y, pues, este, me gustaría este, que dijera. Porque dijeras algunas palabras. No, yo, un... yo, yo, yo, lo que que, yo lo que creo que, o sea, de lo que estoy convencida, más de creer, es que la puedes afrontar de otra manera si eh, haces un proceso de desaprendizaje. ¿verdad? Porque la crisis es como esa ola que te toca sorfiar. Entonces, imagínate, vos ves un. A mí la ola no se sé sortear nada, la ola me haría como, decir, como lenillo, ¿verdad? Entonces, yo, ajá, ¿y por qué hay gente que puede sortear también esa ola Entonces, yo siento que, claro, hay recursos individuales, hay familiares, hay colectivos. Si, tu, si, si, si tuviéramos una educación de mayor calidad, pues la gente colectivamente podría sortear eso. Pero, pero yo sí creo en el poder de la elección de los seres humanos y en el poder de la decisión de los seres humanos. Entonces yo digo, bueno, este es un momento, la cuarentena nos puso frente al espejo y ¿cuánto provecho le hemos sacado a la cuarentena? Uh -huh. Yo sí sé que mucha gente le está sacando provecho. ¿no? ¿Cuántas preguntas me dice durante la cuarentena que no me había atrevido a hacerlas antes? ¿Ah? Es decir, suponía mucha gente le tocó el miedo colectivo, y ese miedo colectivo posiblemente fueron otras pandemias que la humanidad vivió en otro momento de la vida. Ajá, pero alguien me decía ahora, y, y ha hablado del tema de la muerte. Culturalmente yo sí creo que nosotros tenemos que hacer cambios sobre el tema de la muerte, ¿verdad? Es decir, yo me quedaría más con la, con la cultura mexicana que celebra la muerte o la vida. O sea, Entonces, decir, sobre todo quiero, con mi síntesis es, ¿Qué desaprendí? ¿Qué tengo que desaprender? Que ya no me sirve, que ya no me funciona. Esquemas mentales, creencias, hábitos que ya no me sirven. Tremendo, no me queda más pues que agradecer. Bueno, a bueno gracias a Puente, pues se hace lo que se puede. Gracias Entonces, gracias a Puente por ser Puente y bueno, un abrazo y cuídense mucho. Un abrazo, gracias. Bueno, adiós.